En este vídeo quiero contaros un poco mi experiencia Porque yo, o sea, lo he pasado muy mal En exámenes, he dado muy mal Pero también he aprendido a manejar esas situaciones A superarme a mí misma, a crecer muchísimo En ese sentido, así que me gustaría compartirlo Con vosotros y vosotras, pues por si alguien está mal Que no hace falta estar mal en exámenes, ¿vale? O sea, siempre vas a estar más nervioso Pero una cosa es eso y otra cosa es pasarte la raya y, y nada Y bueno, nada, decirte también que si necesitas Ayuda de otro tipo, o sea, que si terminas de ver el vídeo Y sientas que, que no, que no No puedes que pidáis ayuda profesional Que para algo están Por si no me conocéis me voy a presentar, ¿vale? Mi nombre es Goretti Ahora mismo estoy en tercero de medicina Estoy en mitad de exámenes finales He hecho dos exámenes y me quedan otros dos Por eso no estoy creando eh, tanto contenido por aquí Aunque por Instagram me estáis viendo muchísimas cosas Bueno, da igual porque si me enrique siempre ¿De qué venimos a hablar hoy, vale? Bueno, si has pinchado, has hecho clic en este vídeo, lo más probable es que estés de exámenes, y que estés nervioso, que estés pasando una mala racha por ello y, y que sientas que no puedes más, que no puedes estudiar más, que estás agotado, saturado. Vengo a deciros que, que eso no es verdad y que sí que podéis estudiar, que sí que podéis hacerlo todo y podéis llegar hasta el final y que eso es lo primero que tenéis que hacer de un clic, en vosotros para... Para realmente poder hacerlo. Yo he pasado por esa situación, he estado en esa situación. Y he aprendido a, a manejarlo de maneras diferentes. Creo que voy a recoger el toldo porque se va a ver mejor en un segundo. A mí creo que me pasa eso todos los años. Y es que el segundo cuatrillo estoy mucho más quemada. Porque llevas todo el trabajo del primero. Un pequeño balón y ya todo el segundo. En plan, no tienes el verano de por medio. Entonces, este año... Empecé exámenes en plan... Bueno, tuvimos el primero que tuvimos fue Pato Y el segundo ganó Pato Que son como las dos peores de este cuatri, vale Y ahora tenemos eh, ética y comunicación y cirugía Entonces, eh, antes de la semana de Pato Como que tenía cero ganas de empezar exámenes Porque eh, este cuatri sí que llevo estudiando bastante Porque no quería, no quería que me pasara lo del año pasado Entonces empecé a estudiar bastante pronto En plan, como chill, pero pronto Y luego ya en Semana Santa me puse las pilas Pero bueno, básicamente a lo que voy es eh, A que llegaron los exámenes Y ya no es que me est estuviera agobiada Es que estaba desmotivada En plan... Uf, río de que me ponía delante de los apuntes Y me daba igual, en plan uf, Me da igual suspender Pero luego al pensé y decía, no puedo suspender porque no puedo estar Más tiempo estudiando, en plan, estoy harta Y ponía delante de los apuntes Y os juro que, en plan, había días que lloraba en plan De, no puedo más, o sea Que termine esto ya, yo no sé cómo voy a aguantar hasta el 2 de junio Y así, y bueno, sin más También quiero que sepáis que son cosas que nos pasan a todos Las, las digamos o no, nos pasan a todos Y también esto es algo que, no sé, o sea eh, yo hay compañeros que es como que tú les ves y parece que no lo pasan mal y luego ya cuando vas cogiendo más confianza o hablando de estos temas te das cuenta de que todo el mundo lo pasa mal en exámenes porque a nadie le gusta estar en exámenes, en plan, todo el mundo prefiere hacer otras cosas, ¿no? Que estar ahí agobiadísimo estudiando. Que pidáis también ayuda a gente que esté como vosotros porque os va a ayudar un montón. Y os vais a poder deshagar muchísimo y es gente que os va a entender. Y bueno, nada, entonces hice Pato y, a ver, tenía días buenos y días malos, pero sin sí más. O sea, eh, ya es verdad que lo tomo con otra mentalidad porque... Eh, no quiero que me sobrepasen Y... O sea, quiero hacer lo mejor que pueda Pero sin que me sobrepase Si un día estoy súper agobiada Siento que no voy a poder estudiar pues, pues voy a hacer otra cosa, ¿vale? Y nada, ahora llegamos en sí A lo que es... Eh, cómo estudiar desmotivado O cómo motivarte a estudiar, ¿vale? Lo que os digo yo eh, Empecé estos exámenes bastante desmotivada Entonces... Eh, pasó Pato Y tocaba estudiar para Natopato Y ya me vi como... En plan que iba en plan así Mi motivación iba así y digo, es que no puedo dejar... Eh, que me pase esto Porque sí que lo voy a, lo voy a pasar peor y Bueno, lo primero es, eh, que quiero decir Es que, que realmente no se necesita motivación Para estar sentado estudiando, ¿vale? Porque eh, al final, si tú quieres algo Te vas a poner a ello, ¿vale? En plan, si quieres separar unos exámenes Sabes que tienes que estudiar Y te vas a sentar a estudiar No es la motivación en sí La que te va a hacer sentarte a chapar Sino la constancia y el querer aprobar o Si sea, os has sentado en la silla Adelante de los apuntes Vas a estar 100% La motivación lo que te hace es Estar sentado con ganas Estar sentado a gusto, estudiando, con ganas de estudiar en plan de, va, hoy me hago este tema y, y hago tal, o no sé en plan, estar con ganas en el examen, es que es lo que yo quiero, porque ya que es una etapa mala, quiero mmm, que sea lo menos mala posible, entonces la semana pasada, cuando ya vi que estaba a punto de caer en el bajón, dije hasta aquí, también os cuento por qué eh, estaba así decayendo un poco, bueno, yo soy una persona a la que le gusta mucho hacer deporte, ¿vale? o sea, igual en el momento lo paso mal, pero como que luego me siento muy bien, y es que desconecto tanto que es que me merece muchísimo la pena el sol que conlleva, o sea, desconecta muchísimo sobre todo cuando tengo que estudiar, claro, y que pasa que anatomía patológica es una asignatura eh, que era muy tocha, en plan, teníamos un tocho así para estudiar, y necesitaba meterle muchas horas, entonces decidí, eh, cuando pasó Pato, eh, dejar de hacer deporte esa semana, en plan, con mucho, uno o dos días, eh, salía a correr 20 minutos y ya está entonces fue lo que hice, como los dos primeros días me hice deporte e intentaba estar todo el día estudiando, pero es que fatal, en plan, estaba en mi cuarto estudiando y estaba estudiando, es que eh, entre cero y nada, o sea, muy poco, muy poco Iba súper lenta, no se me quedaban las cosas y digo, tío, es que estoy perdiendo el tiempo, ¿sabes? O sea, cuando eh, hago deporte Y así, es como que como sé que tengo menos tiempo Y tengo como una motivación Estoy como mucho más a gusto estudiando Me levanté un día, me puse a estudiar en el cuarto Y eran como las 11 de la mañana o así Y dije, es que me voy a poner a llorar O sea, y no quiero, en plan, no quiero llorar No quiero llorar, o sea Que son los exámenes, tío, que son un papel, ¿sabes? Entonces decidí Cambiar mi horario Y hacerme como un horario así de motivación Y decidir también incluir el deporte Porque por lo menos a mí me merece la pena Y al igual que a mí me merece la pena Hacer deporte en exámenes Podéis pues extrapolar a vuestra situación Y pues no sé, igual vosotros necesitáis eh, Quedar con vuestra mejor amiga Y echar un café todos los días Pues hazlo tío, que te va a quitar una hora al día Y es que vas a estar mucho más a gusto el resto del día Y es que una hora al día de estudiar más o menos no te va a hacer nada De hecho es que te va a quitar o sea, vas a estudiar menos tiempo por no haber parado esa hora. Porque vas a estar peor mentalmente. O sea, por lo menos si sois como yo en ese sentido. Si estáis desmotivados seguro que sois un poco así. Pues eso, no sé. Que, que hay muchas más cosas en la vida, ¿vale? Que, que el estudio. Y de hecho es muy importante pues regar el resto de, de cosas que... Pues al final, si tienes muchas plantas que regar En plan, no puedes regar solo una Tienes que regar más, ¿sabes? Aunque riegues más una, el resto tienes que cuidarlas un poco Por lo menos las que, que son más importantes en tu vida Así que nada, eso Os voy a explicar el horario que me hice yo Que lo cumplí eh, los siguientes tres días antes del examen Y en plan, estuve tan contenta En plan, esos días estaba tan contenta O sea, llegaba a casa y mi mamá me decía Tienes que cara, en plan, qué contenta te vi En plan, me alegro tanto Y yo, es que es el horario, es el horario tengo que deciros que es una organización que no no puedo cumplir todos los días porque es muy de pa pa pa o sea es muy estar a full todo el día muy pocos descansos pero como son cosas que me motiva a hacer pues no me importa sabéis acabar el día agotada de hecho me encanta acabar el día agotada en plan de decir hoy oh, sí tío hoy me ha rentado el día ha sido un día súper productivo. Y estoy contenta, estoy orgullosa de mí, de mí misma Es que me encanta tanto esa sensación Que me merece la pena estar a tu todo el día Esto también tenéis que extrapolarlo un poco a, a cada persona En plan a vuestra personalidad y todo Ah, y deciros que también esto os lo voy a contar ahora Pero lo vais a tener en formato real en Instagram Para que podáis ver un poco mi organización Así que eso, bueno Mi horario es el siguiente Me levanto a las ocho y media, ¿vale? Porque, bueno, luego lo veréis, pero luego os cuento mejor Bueno, me levanto a las ocho y media Y desayuno, ¿vale? Para las 9 y cuarto me pongo a estudiar, entonces de 9 y cuarto a 10 y cuarto estudio, solo una hora, ¿por qué? Porque en estos exámenes, yo en cada, examen, en cada ronda de exámenes eh, soy diferente, ¿vale? Por ejemplo, el 4 y pasado era muy de estudiar por las mañanas, en plan cuando me levantaba estaba a tope y por las noches no hacía nada, en plan me acostaba a las 11 de la noche y me levantaba a las 5 y media o algo así. Pero estos exámenes como que por la mañana no me está rentando porque como que me levanto más desmotivada o menos motivada y como que la motivación me va aumentando a lo largo del día, ¿vale? Entonces por eso decidí hacerlo así. Entonces me levanto a las ocho y media y desayuno. Y después a las 9 y cuarto me pongo a estudiar, estamos en ese punto. Estudio una hora hasta las diez y cuarto y a las diez y cuarto me cambio y me voy al gimnasio. Entonces desde las... Estoy poco tiempo en el gimnasio si tengo que estudiar mucho, ¿vale? Ahora que estos exámenes que quedan eh, van a ser más chill y tal, pues eh, creo que voy a hacer más tiempo en el gimnasio. Pero bueno, yo lo hago por despejarme, entonces eh, pues puedo ir a las 11 menos 20 o 10 y media y estar en el gimnasio. Y a las 11 y media me voy, ¿vale? Una hora, 50 minutos, 40 incluso, depende del día. En plan, te vas adaptando a ti mismo, pero aunque sea despejate un rato, ¿sabes? Entonces, hasta las 11 y media en el gimnasio y ya llego a casa. Y para las 12 menos cuarto me ducho. Entonces me ducho, tal, y como algo, porque mmm, si no luego voy a pasar hambre. Entonces como algo y me voy a la biblioteca eh, a las 12 y cuarto, 12 y 20, 12 y 25, salgo de casa. Entonces llego a la biblioteca para la 1 menos 20, 1 menos 25, 12 y media, depende del día, un poco cinco minutos arriba, abajo, ¿vale? Ya estoy en la biblioteca sentada estudiando. ¿Por qué la biblioteca? Porque, eh, bueno, yo soy una persona que piensa que eh, si estás en un sitio estudiando, y ves que no te está cundiendo nada, tienes que cambiar de ambiente, ya sea moverte a la sala, a la cocina o estudiar con gente. Si estás estudiando solo, prueba a estudiar con otras personas porque ayuda un montón. También en la biblioteca, ver que hay más gente como yo, en plan hay más gente que está como yo, que no es ni en mi clase, que estudia otras carreras, que tú lo ves por la calle tomando algo y que no te imaginas estudiando y está ahí hincando todos dos días y yo también a mí, chicos, me motiva. Me motiva que otras personas estén sufriendo como yo estoy sufriendo, <risa> estudiando. ¿Qué queréis que os diga? Así que eso, para la 1 menos 20, menos 25 ya estoy estudiando en la biblioteca. Entonces estudio hasta las tres y media, en plan, casi tres horas. Entonces, a las tres y media para comer, por eso os digo que como algo después del gimnasio porque si no me muero de hambre. Y a las tres y media ya para comer, yo esos tres días me llevé el taper a la biblioteca porque necesitaba. En plan como me el tiempo a full En plan el tiempo que estuviera en la biblioteca Que, estu que estuviera a full Y como ya había hecho deportes Y como que estaba muy despejada Entonces Tres y media para comer Y estoy hasta las cuatro y cuarto En plan además Cuando como en casa Como viendo una serie eh, Que sí, claro En el momento me apetece un montón Me despeja Pero eh, luego a lo largo del día Se me va cargando muchísimo la cabeza Tengo la vista súper cansada De ver todo el tiempo pantallas Y en cambio En la biblioteca Me cojo mi café Me abro mi tupper Estoy hoy al solecito Y estoy yo con mis cosas En plan a gusto, sola, o si viene alguien a hacerme compañía pues con alguien no sé, en plan, estoy como en paz y ¿cuántas veces al día tenéis tiempo para vosotros de verdad? en plan, sin estar con el móvil sin estar eh, viendo una serie, sin estar con nadie estando solo con vosotros mismos y decir, esto está bien tío, o sea, esto es vida, ¿sabéis? o sea, pues esa sensación tenía cuando empecé con el horario entonces ya a las 4 y cuarto eh, me subo para arriba y estoy estudiando hasta las 8 Que cierran la biblioteca de aquí Hay otros libros que cierran más tarde pero bueno, estoy a las 8 Y eso, y vale, y luego ya llego a casa Y para las 8 y media Y estoy haciendo otra cosa ¿Qué pasa? Que yo aquí me he puesto otro punto de motivación vale En plan, al empezar el día y al terminarlo Para coger fuerzas para después seguir Y eh, lo que hago, bueno ya sabéis que yo eh, Pues tengo redes sociales y me gusta mucho eh, Meter las cañas, subir cosas porque, porque es algo que me hace feliz En plan, me encanta, me encanta crear contenido ¿Qué me pasa? Que a veces a lo largo del día como que me distraigo en plan a ver voy a entrar a mi correo a ver si me han enviado algo tal y como que voy contestando o eligiendo ropa mirando webs tal entonces es como que me distraigo y acabo perdiendo el tiempo entonces he decidido en exámenes dedicar una hora al día a redes y poder contestar todos los correos pues en esa hora del día o subir el contenido a esa hora del día entonces pues no sé a mí me pareció una idea guay en su momento y la verdad es que estoy muy contenta de ocho y media a nueve y media estoy con las redes y ya a las 9 y media ceno y a las 10 y media me pongo a estudiar. Y hasta la 1 y media, 2 menos cuarto, estoy estudiando. Entonces, eso está a las 2 menos cuarto, yo creo, de normal. Entonces, hasta las 2 menos cuarto estoy estudiando y ya para las eh, 2 estoy en la cama y a las 8 y media arriba. Yo en exámenes suelo dormir entre 6 y 7 horas, dependiendo del día. Es lo mínimo que puedo dormir para a lo largo del día rendir bien y no tener dolor de cabeza. Y, y eso ha sido todo, no sé, eh, espero que os haya salido de algo o, o que os haya motivado un poco, eh, a mí es un plan que me, que, me, que me ayuda un montón esos días de bajón, pero lo que os digo no es algo que pueda hacer todos los días porque hago agotada y si no pues tampoco me serviría como de chute de motivación, ¿no? porque si es algo que es monótono pues, y repetitivo pues al final pues no. Pues eso, que espero que os haya gustado mucho el vídeo Y que mucho ánimo a todos Que sí que podéis y lo vamos a conseguir ¿Vale? Ya está y dentro de un poco veranito Y es que hay que darle todo para, para Que llegue el verano, que es que llega el verano ya Que yo todavía no me lo creo y tengo muchísimas ganas Y también eh, tengo que editar esos Vlogs de exámenes que ya veréis un poco Pues por lo que he pasado porque sinceramente eh, Creo que va a ser, van a ser Unos vlogs super reales en plan Me he grabado llorando, me he grabado riendo, me he grabado De todo, así que eso Hasta el próximo vídeo y nos vemos pues eso, en el próximo vídeo. A <risa> por.